20 frases para alguien que nunca te amó. Si no te quieren, no insistas. En nuestro paso por esta vida, no vale la pena insistir a alguien que no da indicios de que realmente nos ama. Hay muchas señales que delatan a una persona que ya no nos quiere. Y que sencillamente soltar es lo más sano para los dos, para ti. Hay personas que no son capaces de decirte, no te quiero, no te amo. Lo hacen a través de sus actitudes, lo hacen a través de su forma de ser, de su trato. Y lo que hacen en el intento es herirte, herirte y lastimarte. Hasta que de ti solo quede un caparazón. No dejes que eso pase. No dejes que un mal amor te destroce. No insistas. Si no te quieren, no insistas más. Así, ¿Ah, hoy quiero compartir contigo estas 20 frases para alguien que nunca te amó. Frases que te van a dar poder. Frases que te van a ayudar a superar cada uno de estos momentos de dolor, de tristeza agonía, de destén emocional, frases que van a impactar tu vida, frases que te enseñarán a quererte a ti misma, a ti mismo, frases que van a cambiar totalmente tu vida. ¿Estás lista? Empecemos. Número 1. No reclames, no exijas y no insistas. Porque quien quiere estar, estará. Quien quiere quedarse, se queda. Y el resto no vale la pena. Cuando alguien de verdad está en tu vida, se conserva aquí bien, te da buenos tratos, te valora, acaricia tu alma, te dice lo increíble que eres. Cuando una persona está aquí y no te quiere, su trato se nota, te es infiel, te lastima. Sus palabras son hirientes balas al corazón. Pero cuando realmente te ama, se siente hay plenitud en tu alma. Se siente porque realmente comprendes entonces que eres querida, que eres amada, que eres amado. Número 2. Donde no se ve interés, no se insiste, ni se ruega mejor se aleja y se deja de tanta tontería. Es la verdad, a veces nosotros estamos tan aferrados a una persona que sencillamente no concebimos una vida sin ella. Nos cuesta pensar que realmente ésta ya prescinde de nosotros. Nos cuesta pensar que quizás ésta ya no nos ama porque quizás creamos que la costumbre, los años, los hijos tengan algún significado para esta persona. Cuando en realidad esta ya sostiene una relación con otra persona. No insistas. Donde no se ve interés no se ruega. aun cuando tú vivas a la par de esta persona. aun cuando tú duermas a la par de esta persona. Cuando el amor se termina ya no hay nada que hacer. Número 3. Si no te quiere, acéptalo y retírate con dignidad. ¿Por qué estar humillándote por alguien a quien no le importas? El amor hasta cierto punto es la manifestación de la plenitud del ser para el ser y por el ser. Por lo tanto, el ser humano no puede vivir flagelándose en nombre de, un, de una emoción, de un sentimiento tan bello que encierra una gran cantidad de significados que se traducen en bienestar, placer, plenitud, encanto, belleza, crecimiento. El amor nunca va a ser compatible con algo contrario a todo eso. No puede ser dolor, no puede ser humillación, no puede ser sufrimiento. Si es todo eso, entonces, no es amor. Número 4. No duele para que sufras, sino para que cambies. A decir verdad, en muchas ocasiones las experiencias que nos ocurren, los amores que nos hacen, son al final un crecimiento, un aprendizaje, algo que está aquí para enseñarnos algo. Y que cuando se marche, cuando se tenga que ir, será para que se atesore como un buen profesor, como una buena enseñanza. Todo aquello que viene a nuestras vidas está destinado a enseñarnos algo. Está destinado a mostrarnos algo, a descubrirnos y redescubrirnos en el acto. Esa. Es la esencia del sufrimiento, el aprendizaje. Las cosas que hemos de vivir son las cosas que nos hacen. Número 5. Aquel que realmente te quiere en su vida, llama, mensajea, escribe, busca. Porque cuando quiere algo, trata de no perderlo. La realidad es esta. Cuando una persona realmente está interesada en ti, cuando una persona de verdad te ama... Lo vas a ver manifiesto en su actitud, en su conducta, en su forma de ser, en su forma de hablar, en el interés que exhibe. Cuando no, realmente nunca te llama, nunca le interesa, puedes incluso estar enferma y a él o a ella le puede importar para poco. Número 6. Si alguien quiere seriamente ser parte de tu vida, seriamente hará lo imposible para estar en ella. Es la realidad, la manifestación del amor mismo está en los actos que le acompañan y no en las palabras que le adornan. Es el tacto de la persona amada y no las palabras en ausencia de la misma que dice querernos. La manifestación del amor al final de cuentas siempre será algo que va a traer plenitud en el acto y no estrés y no promesas. En el vacío de las letras, los verbos que se manifiestan en la realidad son más importantes que las oraciones que se dicen, al viento que se dicen en las palabras. Número 7. Si nuestro destino no era estar juntos, te doy gracias por regalarme un poco de tu historia. Debemos ser agradecidos con las cosas que hemos aprendido y las cosas que esta relación nos ha aportado porque nos ha enseñado que no debemos Dejar que nos humillen, no debemos dejar que nos convirtamos en un mártir. Detrás de nosotros hay hijos que ven nuestro ejemplo y que en base a eso aprenderán de qué manera van a ser amados. Número 8. No tuvieron un final feliz, pero sonrieron todas las horas que pasaron juntos y solo por eso valió la pena. Es real. Cuando un amor realmente puede dejarte tan marcado de esta manera, puede dejarte de esa forma, es un amor que sí vale la pena recordar, pero no conservar. Es una relación que vale la pena atesorar en la memoria, pero no en la vida. Por lo tanto, debes aprender siempre a que lo que se fue, se fue, y lo que no acaba de irse, también se tiene que ir. Número 9. Querido examor, agradezco tus malos tratos, también tus groserías, tu falta de interés, tus mentiras. Gracias a eso, hoy encontré lo que necesitaba. Una increíble y maravillosa persona que me hace feliz. Dicen que el gran amor de tu vida viene justo después del más grande error de tu vida. A veces las cosas que parecen trágicas le preceden cosas todavía más bellas. Así que ten fe, porque lo mejor está por venir. Número 10. Tal vez lo nuestro era querernos, pero no estar juntos. Y en realidad esto es así. A veces el destino solo se marca solamente para estar con personas, solamente por un instante, por, unas, por unos días, inclusive por unas horas. Hay relaciones que son efímeras. Hay cosas que solamente están aquí para mostrarnos algo concreto, mostrarnos algo, para educarnos en algo, para adaptarnos o habituarnos a algo nuevo. Pero no está aquí para quedarse y eso, y esa capacidad de entender la naturaleza y el sentido de humor del destino, es lo que nos hace maduros. Número 11. Por fin entendí que a veces es mejor no insistir, no entusiasmarse, no pensar tanto, que sea lo que tenga que ser, breve o eterno. La naturaleza humana yace en su capacidad de poder comprender que ciertas cosas no son del todo eternas, muchas de estas cosas obedecen a un ciclo de nacer, crecer, vivir y morir. Es la naturaleza, nada en este mundo puede sobrepasar el tiempo, nada en este mundo puede superar el paso de los días. Al final todo puede ser caduco, al final todo va a terminar cayendo por su propio peso. Número 12. Alejarse duele, pero duele más quedarse, sabiendo que tu lugar ya no está ahí. Debemos también saber cuándo seguir y cuándo irnos, tal como lo diría Kenny Rogers. Debes saber cuándo continuar y cuándo detenerte. Es la capacidad de la persona que es un artista de la vida. Porque la vida misma le ha enseñado cuándo debe conservarse con una persona y cuándo debe marcharse, cuándo debe estar ahí y cuándo ya no debe estar ahí. Madurar es entender y leer las situaciones, entender el contexto, comprender el entorno y saber tomar decisiones mucho antes que estas cosas terminen por herirte. Número 13. No digas que no te quiero porque intenté entenderte hasta cuando me lastimaste y es así en muchas ocasiones cuando esa persona ya no nos ama nos trata con indiferencia no nos habla, no nos llama no se preocupa por nosotros pareciera que está en otro en otra sintonía nosotros en ese instante no estamos pensando otra cosa solo estamos tratando de entenderlo nos preguntamos qué hicimos mal, por qué es que nos da este trato. Nos quedamos preguntándonos un montón de cosas que al final perdemos el tiempo tratando de entender cuando lo único que debemos comprender al final es que ya no somos amados. No hay explicaciones para el desamor más que la ausencia del amor. No existe otra cosa, no es que tú hayas dejado de ser una cosa o la otra, no es que tú hayas fallado, es que simplemente el amor se terminó. Y ya. Número 14. Siempre serás mi recuerdo favorito. Que tuve un ratito en mi vida y que adoré cada instante. Aquello que me quitaba el sueño por las noches y que me dejaba una sonrisa inigualable. Aquello que no volveré a tener. Cuando nosotros somos conscientes de que la vida nos arrebata algo de las manos, es porque algo todavía superior está por venir. Sin embargo, en esa transición tenemos que estar lidiando con emociones, tristeza, aislamiento, apegos y los traumas que nos deja cada relación que se va terminando. Así debemos ser capaces de comprender entonces que cuando el amor se termina, se termina. Ya no hay nada que se pueda hacer. Número 15. Me dolió aceptar que ella tenía tiempo para todos, menos para mí. Es la tristeza más grande de un corazón que ama. Es la desgracia y la decepción más grande de un alma que se entrega por completo para recibir nada a cambio. El trueque emocional existe. Debe estar. Porque uno da amor para recibir amor. Es una constante inversión emocional. No hay otra cosa que exista, no puede haber otra cosa que exista, uno no pretende dar todo aquello, no pretende entregarse por completo para recibir migajas o para que otra persona reciba lo que a uno le pertenece. Número 16. Se estaba muriendo nuestro amor, intenté salvarlo, pero lo atendió un doctor llamado Orgullo y falleció en la clínica de la indiferencia. Al final, muchas veces el amor es tratado por las cosas que menos deberían estar. El orgullo no es receta para el amor. Número 17. Recuerda, si te quiere te busca, aunque esté enojado, porque le importas más que una pelea. El acto de amar a veces se traduce en doblegar el propio orgullo, doblegar la propia inseguridad, de, de construirse y volverse a armar para encajar, para embonar, para hacer de esto el proyecto más importante. Pero una persona que no intenta quererte, que no intenta amarte, no hace ningún esfuerzo por repararse, por componerse, por hacer que esto funcione. Número 18. No olvidemos que cuando alguien quiere estar, está. Que cuando alguien te quiere hablar, te habla. Que cuando alguien te necesita en su vida, te busca. Que cuando alguien te quiere, te lo demuestra. La demostración de amor es el amor mismo. Los actos de amar son el amor mismo. Las palabras no. Las oraciones largas y los discursos absurdos no son amor. Número 19. Y así es la vida. Extrañas a gente que no te extraña. Quieres a quien no te quiere. Eres bueno con quien no lo merece. Cometer este error es triste porque allá afuera hay quienes realmente desearían pasar un instante con nosotros. Y lo estamos perdiendo con alguien con quien no deberíamos estar. Número 20. Que sí, la vida da muchas vueltas, pero quien te quiere de verdad las da contigo. Al final de eso se trata, de alguien que te acompaña en esta jornada, en esta vida, de alguien que realmente está aquí para quedarse, para aquí conservarse, para aquí tenerse. Espero que cada una de estas frases te marquen y realmente te dejen una enseñanza poderosa de lo que debes considerar como amor. El amor no es eso de pasar 20 15, 10 años de tu vida aferrado a alguien que te ignora, que no te habla, que vive en la misma casa que tú pero ya ni te mira ni te desea. El amor al final de cuentas se manifiesta en un acto bello. Y si no está ahí, ya no es para ti. Y si una de estas frases te impactó, házmelo saber en los comentarios dejándome el emoji de una rosa. Si llegaste hasta acá, colócame ese emoji. Y agradeceré muchísimo si me das un gracias, el botón del gracias está aquí. Puedes invitarme a un café, no pasa nada. Te lo agradeceré muchísimo, muchísimo. Y lo otro es que también te suscribas, le des me gusta a este video y lo compartas con aquellos que crees que merecen escucharlo. Te mando un abrazo.